Pero no, deja, deja, deja, deja. No, deja no, no, ya lo sacamos, tranquilo Bueno, hola, qué tal eh, Estamos acá en lo del gordo Esta es la computadora que usamos para editar ¿sí? Bueno, le hemos puesto una fuente nueva Una fuente nueva eh, Fíjense que no entró por poco Hay, un pequeño, hay un peque, una pequeña luz acá, digamos Pero bueno, ese no es el menor de nuestros problemas Les muestro, acá está, esta es la placa de video que vamos a poner no Esta nueva placa de video Que nos va a permitir renderizar uh. ¿Eh? Es muy grande A recortar unos remaches, ok, ahí se ve Y que haya más lugar para, para la placa de video, ¿sí? Ahí va, ahí va. Llegamos a esta... ¡Ah! ¡Ah! ¿Cómo me voy a cortar así? ¿Te cortaste? De... Sí ¿Tengo sangre el Estamos, Se están moviendo todos los discos, ¿dónde? <risa> Hay que tomar una pinza a pico oro y presionar estas articulaciones, ¿eh? ok? Para que se permita, ¿ven? Para que se permita el pandeo, porque si no no se puede pandear. Y ahora. ¿Luro? Ya está. Ya casi. a meter la placa de video porque tiene más puerto afuera que la que tenía antes de la mía, entonces tenemos que abrir y abre fácil. ¿Listo? ya está. Ok, okay. okay. mira, acá hay un poquito de saco, Apenita nada más. O sea, es poco para ver, este hecho de trabajo. Oh, mierda. No, no, no. no, porque me choca con los cables Chocale. Yo meto la mano por acá abajo Así, y vos tirás Va a chocar con tu dedo No, no pasa nada Si pasaba todo No, no, gordo es peor ahora Porque tengo los dedos ahí Para, para, para, para. Eh, no, no, no, no, no, no, no entra Uh, muy bien, muy bien Zoom, dame zoom ¿Qué A, no vamos a poder volver a caminar. Bueno, eh, ¿acá se pudo estresar? ¿Sí? Bueno, a ver. La nueva placa de video se nos permite renderizar Battlefield 2145. Y el no <laughs>